colombia tiene problemas fundamentales de pobreza calidad de la educación desempleo desigualdad ante la ley que genera aumento de impuestos y mayor corrupción y donde se promueven los derechos humanos desde un lugar de víctima y rencor y no desde un lugar de potencia que le permita a la gente pararse sobre sus propios pies y salir de las trampas de la pobreza mientras esto ocurre en un lugar del país en otros lugares las empresas están necesitando con urgencia programadores en colombia en el 2021 teníamos un déficit de 150 mil programadores así que necesitamos educación pero no cualquier educación por eso creamos el programa educación para la prosperidad donde conectamos a jóvenes que quieren salir adelante y que se ven desde un lugar de potencia y no desde un lugar de victimismo con empresas que requieren programadores de alto nivel que cumplan sus necesidades particulares para lograrlo, identificamos qué habilidades de programación requiere una empresa y creamos un currículo personalizado y exclusivo para ella. Además, formamos a estos jóvenes talentosos durante un año para que satisfagan en excelencia este requerimiento, haciendo que una familia pobre pase de ganar un dólar al día a ganar 16 dólares diarios, abriéndole las puertas a la economía del conocimiento a miles de jóvenes en Colombia y logrando con esto la eliminación de la pobreza a partir de la educación. Nuestra meta para el 2027 es sacar de la pobreza a mil familias. Tú puedes hacer parte de este increíble sueño. Únete a nuestra causa y ayúdanos a llevar un mensaje de libertad a estas comunidades, entendiendo la libertad como una casa que se construye ladrillo a ladrillo. El primer ladrillo que pones es la fuerza voluntad. Esta te inspira a hacer lo correcto en cada momento. Te proporciona la energía, para actuar con coraje y te otorga el control para vivir la vida que has imaginado en lugar de aceptar la que tienes. Para libertarios, la disciplina es un antídoto contra el remordimiento y la educación para la prosperidad, la ruta para jalonar la riqueza de la nación a partir de la educación. Ayúdanos a llevar este mensaje a las comunidades y recuerda, el futuro es libertario.